¿Qué tal super sieteros? Bienvenidos a una nueva revisión de la lista de la A a la Z en este caso. Nos encontramos con la letra E y en este caso revisaremos los Echo Dot. ¿Qué son estos aparatitos? Bueno, lo podrás ver en el siguiente video. Las mejores 7 recomendaciones que he encontrado en el mercado, basándome en lo que dice la gente y la opinión de los expertos. Sin más, prepárate. Ah, y no te olvides de suscribirte para encontrarte con más recomendaciones como esta. ¡Vamos con la primera! Descubre las múltiples utilidades del nuevo altavoz Bluetooth inteligente, asistente de voz bass InnovaGod Gadget Tech. Gracias a su conexión Bluetooth con diversos dispositivos móviles y sus aplicaciones, ya sea smartphone, tablet, este altavoz inteligente es el asistente virtual perfecto. Ya que permite escuchar música, responder llamadas y muchas otras funciones A través del reconocimiento de voz mediante Siri y Google Assistant Responde preguntas sobre el tiempo, sobre el tráfico, etc. Está fabricado en ABS, diseño moderno y elegante Sonido envolvente de 360 grados Bluetooth 4.2. Batería de litio, 1800 mAh. Tiempo de carga aproximado, unas 4 horas. Autonomía total, de 3 a 5 horas. Tiene micrófono integrado. Innovagot es para ti. Tal vez prefieras el Energy System Smart Speaker 3. Este altavoz incluye Amazon Alexa, un sorprendente asistente personal. Infórmate del tráfico, consulta tu agenda y pídele que apague las luces de tu casa o ponga en marcha tus electrodomésticos. Todo ello mientras escuchas la mejor música. Conecta con este altavoz inteligente con Alexa integrada y deja que te sorprenda con una multitud de opciones de interacción. Dispone de una batería para que puedas llevártelo a cualquier habitación de tu casa y seguir disfrutando de Alexa y de la mejor música. Con una potencia de 5W y una calidad de sonido que hará de tu altavoz el mejor elemento de tu casa. Elige cómo escuchar tu música gracias a la tecnología Wi-Fi. Además, podrás transferirla desde este dispositivo a otros altavoces multiroom vía Wi-Fi. Disfruta del producto con una garantía especial de 36 meses y realiza cualquier tipo de consulta de forma gratuita e ilimitada a lo largo de este tiempo. Energy System, Smart Speaker, la alternativa válida. Te presentamos el EcoSpot. Hola. Un eco compacto con una pantalla que te puede mostrar la hora, las noticias, la música que escuchas y mucho más. Con el EcoSpot puedes personalizar a Alexa para que te ayude a empezar el día con buen pie. Alexa, buenos días. Buenos días. Hay 12 grados con cielos parcialmente despejados. Aquí tienes el resumen de noticias. Comienza el día enterándote de la previsión del tiempo, de la información sobre tu trayecto y de las noticias más relevantes. Estar en contacto con los que te importa es muy fácil. Puedes hacer videollamadas con los familiares y amigos que tengan un eco-spot o la app Alexa solamente usando la voz. Alexa, llama a María. Llamando a María. ¿Qué tal? Hola. ¿Estás bien? <risa> Pide música de Amazon Music, Spotify y otros servicios. Alexa, pon Emily King, reproduciendo de forma aleatoria canciones de Emily King. Usa el altavoz integrado o para obtener un mayor sonido conecta el EcoSpot a un altavoz externo o Bluetooth. Alexa, sube el volumen. El EcoSpot se conecta a dispositivos de hogar digital compatibles para regular la temperatura, encender las luces... ...o mostrarte la habitación del bebé. Alexa, muéstrame la habitación del bebé. Vale. Con el soporte regulable que se vende por separado... ...siempre tendrás el ángulo de visión perfecto. Buenas noches, cielo. Alexa y el EcoSpot mejoran de forma continua... ...gracias a las skills y funcionalidades que se añaden constantemente. Alexa, buenas noches. Que descanses. Nuevo EcoSpot de Amazon. El siguiente en la lista es el altavoz LG WK7 Música que te sorprenderá y te dejará abierto Gracias a la asociación de estas dos compañías LG, expertos en audio durante más de 60 años y Meridian, pioneros en el audio de alta resolución. Ambos brindan una óptima experiencia de sonido para los amantes de la música. Disfruta de la experiencia musical de alta calidad que deseas para tu gusto musical. Clear Vocal te permite escuchar la voz detallada y nítida del cantante al volumen más alto sin distorsión. El golpeteo del bombo y los tonos graves del bajo se pueden intensificar al activar el modo en Acid Bass. La música digital se ha vuelto audiófila con velocidades de muestreo y profundidad de bit más altas que pueden contribuir a una experiencia acústica agradable y precisa. El altavoz LG WK7 puede reproducir audio estéreo sin pérdida de hasta una calidad de 90 kHz por 24 bits. Hazle preguntas y dile que haga cosas. Cuanto más lo utilices, más útil será. Es tu Google personal listo para ayudarte. Utiliza tu voz para obtener información al instante sobre el tiempo, noticias, deportes y mucho más. Define tus eventos del calendario, comprueba la previsión meteorológica, recuérdate que debes enviar una tarjeta de cumpleaños y reproduce tu música favorita. Utiliza tu voz para gestionar sin esfuerzo tu día a día con el asistente de Google. Los altavoces con Chromecast o Chromecast Audio integrados se conectan fácilmente a otros altavoces con asistente de Google. Altavoces inalámbricos y barras de sonido para que puedas disfrutar de la música en varias habitaciones. Ya sabes, mientras más lo uses, mejor. LG WK7. Descubra las tres formas más sencillas de reproducir música en toda la casa. Independientemente de la habitación que quiera llenar con música, tenemos un sistema perfecto acorde, empezando por Soundtouch 10. Es lo bastante pequeño como para colocarlo en cualquier parte, pero ofrece un sonido complejo, superior a su tamaño. Soundtouch 20 lleva el rendimiento un paso más allá. Con unos graves más profundos y un sonido cristalino, cuenta con potencia suficiente para llenar cualquier habitación de su casa y en habitaciones más grandes, nada se compara con Somtouch 30. Nuestro sistema de mejor rendimiento utiliza tecnologías exclusivas para llenar cada esquina de la habitación con un sonido profundo, complejo y realista. Cada sistema se conecta directamente a la red Wi-Fi y se controla mediante una potente aplicación para que pueda explorar millones de canciones de servicios de música como Spotify, emisoras de radio por Internet y su biblioteca personal. Solo Soundtouch le permite guardar su música favorita en seis preselecciones y reproducirla al instante desde la aplicación, el mando a distancia o el propio sistema. También puede transmitir todo tipo de música desde cualquier dispositivo Bluetooth. Empiece con un sistema Soundtouch y añada más siempre que quiera. Utilícelos para reproducir música distinta en diferentes habitaciones o la misma música en todas las habitaciones, todo con el sonido de calidad de Bose. Soundtouch es la forma más fácil de reproducir música en toda la casa. A lo mejor lo que deseas es el Speaker Brooklyn. Es totalmente compatible con Alexa en español. El altavoz es muy parecido a la gama Boom de Ultimate Air. Es una gran compra recomendable para quien quiera tener un altavoz portátil con Alexa integrado. Sobre todo es útil con Spotify. Lo mejor, el sonido. Como todos los Ultimate Air Boom... El sonido en este altavoz está muy bien. El diseño, el diseño es muy actual y bonito. El color blanco le da un toque elegante. Y como no Alexa, el poder tener a Alexa en un altavoz inalámbrico y poder poner Spotify es genial. Por último, te traigo el Sonos Move. El altavoz Sonos Move destaca por un sonido brillante, capaz de colmar cualquier espacio con unos graves sorprendentes. Por privacidad, con tan solo mirar su indicador LED, podrás saber si el micrófono de altavoz está activado o desactivado. Gracias al servicio de voz Alexa, a la app Sonos, a Google Assistant y a AirPlay 2, Podrás redirigir todas tus peticiones, dudas y deseos con solo hablar. Las cualidades del Sonos Move son numerosas. Cuenta con batería integrada, fácilmente recargable. Posee un grado de protección IP56 que lo define como resistente a la intemperie y a las caídas. Cuenta con el ajuste True Play automático para adaptar el sonido al lugar en donde te encuentres, conectable al sistema Sonos mediante Wi-Fi en casa o bluetooth cuando estés fuera, pesa 3 kilos y su color es blanco o a la elección que tú desees, ya sabes Sonos Move es la opción final para ti. Muy bien queridos amigos, estas han sido las mejores 7 recomendaciones para los EcoDot que podrás encontrar en este momento. Si te gustó el video, dale a la campanita para que suene, que suene, que suene, suscríbete. También dale me gusta y compártelo para que alguien más también pueda saber de lo que se trata todo esto. Indícanos en la caja de comentarios cuál fue el que más te gustó. Yo personalmente me quedo con el último y ya lo encargué. Así es que veamos cuál es tu pedido. Yo soy Francisco y me despido hasta la próxima con Super 7. Nos vemos. Chau.